¡Bienvenidos a La Matrix del progresismo. En este vídeo hablaremos sobre los derechos de los animales y la controversia que existe en su definición. Los animales han estado presentes en la vida del ser humano desde tiempos antiguos, pero ha habido una evolución en la forma en la que se les trata. Actualmente hay quienes piensan que los animales merecen derechos similares a los que tienen los seres humanos, mientras que otros argumentan que otorgarles derechos sería una locura. En este vídeo analizaremos los diferentes puntos de vista y reflexionaremos sobre la importancia de dar, o no, derechos a los animales. A lo largo de la historia, los animales han sido utilizados por los seres humanos de diversas maneras, como la alimentación, el transporte, el trabajo y el entretenimiento. Sin embargo, el trato que se les ha dado nunca ha sido el adecuado. La conciencia sobre el trato de los animales se ha ido incrementando con el tiempo y en muchos países se han establecido leyes para proteger a los animales del maltrato y la crueldad. El concepto de derechos se basa en la idea de que los seres humanos tienen ciertas libertades fundamentales y dignidad inherente que debe ser protegida por la ley. Los derechos son otorgados por seres humanos a otros seres humanos en virtud de su pertenencia a una sociedad que se rige por un marco legal y ético compartido. Por lo tanto, no debería ser posible otorgar derechos a seres que no son miembros de la sociedad humana y que no pueden participar en el marco legal y ético de dicha sociedad. Dar derechos a los animales es un tema ampliamente debatido en la sociedad actual. Hay quienes consideran que los animales tienen derecho a la vida, a la libertad, a no ser maltratados y a vivir en un ambiente. Otros argumentan que los animales son la propiedad del ser humano y que no pueden tener derechos legales. También se argumenta que los animales merecen ciertos derechos por derechos propios debido a su capacidad de sentir dolor y sufrir. Sin embargo, otros argumentan que no se les deben otorgar derechos, ya que los derechos son una construcción humana y que no se aplican a los animales. Pero en realidad la controversia radica en cómo definimos los derechos y a quién se los otorgamos, ya que en la deriva de los gobiernos actuales se podría llegar al punto de darle derechos a un plato que si se rompe a fregarlo, conllevaría una sanción e incluso una pena de cárcel y si piensas de que esto no sería posible, Párate a pensar en todos los disparates que sacan a diario y los convierten en leyes. Los animales, aunque puedan ser seres sintientes, no tienen la capacidad de comprender ni de respetar los derechos humanos, ni de defenderlos en caso de ser vulnerados. Los derechos humanos están respaldados por instituciones y sistemas legales, políticos y sociales, lo que no se aplica a los animales, ya que carecen de la capacidad de construir una sociedad organizada y estructurada basada en normas éticas y legales, como hacemos los seres humanos. Otorgar derechos a los animales implicaría otorgarles el estatus legal equivalente al de los seres humanos. Esto podría tener implicaciones significativas para la sociedad en términos de responsabilidad legal, responsabilidad financiera y derechos de propiedad. Por ejemplo, si se otorgan derechos a los animales, tendríamos que replantear el uso de animales en la agricultura y la industria, y tendríamos que considerar qué hacer con los animales que son propiedad de las personas. Y no olvidarnos de los transespecies, que en un futurible estos podrían autopercibirse cualquier tipo de animal que se les antoje por ley, rechazando sus derechos como seres humanos biológicos de forma que no tendrían normas ni deberes ante la sociedad pudiendo eludir cualquier tipo de penalización. Aunque esto suena muy descabellado que pueda ocurrir, dale tiempo. El concepto de derechos solo debe aplicarse a los seres humanos debido a nuestra capacidad de comprender y ejercer nuestros derechos. Los animales, por otro lado, no tienen la capacidad de entender los conceptos de derechos y responsabilidades legales, lo que les hace incapaces de ejercer estos derechos de manera efectiva. Por lo tanto, es más efectivo proteger a los animales mediante leyes y regulaciones que reconozcan su valor intrínseco y que establezca estándares para su trato humanos. Debemos trabajar para proteger los intereses de los animales y garantizar su bienestar mediante la implementación de leyes y regulaciones adecuadas que los protejan de situaciones de maltrato y crueldad, con el objetivo de proteger y respetar el bienestar de los animales, no para otorgarles derechos legales y sociales. Otorgar derechos a los animales podría tener consecuencias no deseadas, como el debilitamiento de la relación entre seres humanos y los animales, al igual que la humanización de los mismos. Otorgarles derechos puede llevar a una falta de comprensión de las diferencias fundamentales entre las especies y cómo funciona el mundo natural. Esto podría dificultar la conservación de las especies y la gestión adecuada de las poblaciones animales. En la antigua Roma los animales eran considerados como la propiedad del ser humano, pero también se les trataba con respeto y consideración. La ley romana dictaba que los animales no debían ser maltratados y debían ser sacrificados de forma humana. En la actualidad, nuestro deber hacia los animales es tratarlos con respeto y consideración y garantizar que sean tratados de manera humanitaria en todas las situaciones. Aunque es tentador humanizar a los animales, es importante recordar que los animales no son personas y que tienen necesidades y deseos diferentes a los nuestros. Humanizar a los animales pueden llevar a prácticas como vestirlos con ropa, tratarlos como si fueran humanos y esperar que se comporte como lo haría una persona, lo que puede ser perjudicial para su bienestar. Además, puede llevar a una falta de comprensión sobre las necesidades y comportamientos naturales de los mismos, lo que puede resultar en un trato inadecuado. Y recalcar que cuando digo lo de vestirlos con ropa, no hay que confundirlo con tapalos si estos, por ejemplo, tienen frío, por si ya estaba saltando. Para muchos es fundamental preservar las especies que habitan en nuestro planeta. La extinción de las especies animales es un problema grave y tiene consecuencias negativas para todo el ecosistema. La desaparición de una especie animal puede provocar un desequilibrio en la cadena alimentaria, afectando a otras especies que dependen de ella. Y puede tener efectos en la polinización, la fertilización de la tierra, la calidad del aire y otros aspectos ambientales. La conservación de las especies animales también es importante desde el punto de vista ético. Todas las especies tienen cabida en nuestro planeta y es nuestra responsabilidad preservarlas. Esto implica la adopción de medidas de protección y conservación, como la creación de áreas protegidas y la promoción de prácticas sostenibles. ¿Quién estaría en contra de algo así? Pero el problema surge en que ese ecosistema en el que vivimos es prácticamente el que ha construido el hombre y que después de muchos errores a lo largo de la historia pretende conservar y proteger, pero la verdad es que el ecosistema cambia, lo ha hecho durante millones de años, muchas especies de animales se han extinguido a lo largo de la historia, pero también han aparecido nuevas especies, al igual que el clima cambia con el paso de los años, también lo hace el ecosistema, esto me genera duda si es verdad que es tan bueno preservar el ecosistema en nombre de los animales, cuando en realidad lo hacemos por nosotros. Existe evidencia científica que demuestra que los animales tienen la capacidad de sentir y experimentar emociones, al igual que los seres humanos. Estudios realizados con animales han mostrado que pueden sentir emociones como la felicidad, la tristeza, el miedo, la ansiedad y el estrés, entre otras. Esta capacidad de sentir emociones es uno de los argumentos más utilizados a la hora de pedir derechos sobre los animales. Si los animales tienen la capacidad de experimentar dolor y sufrimiento, entonces es nuestra responsabilidad garantizar que no sean objeto de maltrato y crueldad. La interacción positiva con los animales tiene beneficios tanto para las personas como para los animales. Los animales pueden ser nuestros compañeros, ayudantes y protectores. Y la relación que establezcamos con ellos puede ser muy enriquecedora y satisfactoria. La interacción con animales también puede tener beneficios para nuestra salud física y mental. Está demostrado que la interacción con animales puede reducir el estrés, la ansiedad y la depresión y mejorar el bienestar emocional y físico. En España, en 2022, se aprobó una nueva ley para la protección animal, para poner fin a la crueldad y el maltrato animal en el país. La ley establece un marco común para proteger a los animales y se centra en mejorar la vida de los animales de compañía. La ley establece la obligatoriedad de realizar un curso formativo antes de adoptar o comprar una mascota. Se reconoce a la mascota como seres sintientes por ley y que ya no son cosas o bienes, pero entonces, ¿cómo es posible que te puedes comprar una mascota? Bueno, ya sabéis quién redacta estas cosas. Además se endurecen las sanciones por maltrato animal, con penas de hasta 36 meses de cárcel y multas de hasta 200.000 euros, para que no se note que es para sacar dinero. Se han dado cuenta de que en los últimos años los casos de maltrato y abandono se han incrementado y por qué no hacer caja con ellos. También se prohíbe el sacrificio de los animales de compañía sin causa justificada y se regula la cría y venta de mascotas. La ley es más amplia. Pero lo dejamos en este punto. De lo que estoy seguro es que a partir de esta ley muchos animales van a ser abandonados. Somos conscientes de que los animales hay que protegerlos y cuidarlos, no agredirlos y darles una vida satisfactoria a sus necesidades. Si nos dedicamos a darles derecho a los animales como si fueran personas, llegará un momento en el que tendríamos que eliminar a todos los animales carnívoros, porque matan para comer a otros animales que también sienten. De lo cual solo quedarían los animales herbívoros, que arrasarían con toda la vegetación de la tierra sin control y una vez ahí, ya no quedamos nadie. Pero si no los eliminas se te desmonta igualmente toda esa ideología progre animalista Porque a esta gente todo lo que piensas le hacen agua por todas partes Espero que este vídeo te haya hecho reflexionar sobre algunas cuestiones relacionadas con los animales Que si piensas diferente no tiene por qué ser algo malo Pero que al menos tengas otra perspectiva de cómo funciona la naturaleza del mundo El punto de encuentro en todo esto es que debemos proteger la vida ante todo y no poner a los animales por encima del ser humano ya que esto sería algo catastrófico. Aun cuando entre nosotros nadie quiere ser menos que nadie. Imagina que seas menos que un animal. Y hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado. Recordad que os estaré observando.